Estamos con Samuel, un fisioterapeuta con el que hemos hablado en otras ocasiones. Esta vez le preguntamos qué es lo que le movió para ser fisioterapeuta. Es un, un área médica en el cual estás muy en contacto con el paciente, tanto a nivel físico como psicológico. Cuando una persona tiene una lesión está en, en emocionalmente muy frágil y, y es un, un pilar muy, muy fuerte tener el fisioterapeuta al lado y es el que te anima. El que, te, el que te está mejorando y el que te está curando en este sentido. Sería eso. Muchas gracias por tu sinceridad, Samuel.